Mira usted en lo que convertiste Kleiner En esto, en este teatro? Hey guys Lunes 14 de mayo, voy un poco atrasado, pero no porque me quede dormido, sino que tuve que hacer un trámite. Porque me gané un premio. Yo nunca me gané un premio que me gané un premio. Así que somos, este es el 305. Oh, ya estamos en 305, ¿qué onda? Voy a hablar más Aquí pensando en lo que dijo Juan Pablo sobre anotar la idea. Y la pregunta clave es como. No es con qué anotar la idea, sino que para qué. Pero antes, participé en un concurso de PC Factory y.. acá en la cámara, voy a probarla ahora en condiciones nocturnas porque ya está oscuro. A ver cómo se ve la idea que en bicicleta. Oye. Oye, pero aquí por tan porno. Tu un sistema si se te ocurre una idea y anotarlo. Soy muy poco sistematizado para este tipo de hueá. Tengo de anotar. no se me ocurre tanto hueá. Lo segundo es que me empiezan a dar vuelta la, la idea. idea. Por ejemplo, te te, te empiezas a con perseguir. Los... Me persigue, me persigue, me persigue. Quizás no me no, doy no tiempo para diluirme en otra otras ideas, que soy foco. Ah, claro. ¿Este metanos? No, verdad que no, no. Se me va toda idea. Se me toda la idea. Martes 15 de mayo, el Día Nacional de la Piscora. Es importante la pregunta, ¿para qué guardar las ideas? Si no vas a actuar sobre ellas, es como, no tiene sentido guardarlas John Lennon y Paul McCartney tenían una forma súper distinta de componer John Lennon creía que si una idea o una canción no salía de una era porque no merecía la pena ser escrita En cambio Paul McCartney tenía como esta fama de cocinero de composiciones que tenía hace mucho tiempo y les daba vueltas y les daba vueltas y les daba vueltas Está aquí, decía, perfecto, ya, está, terminado. Pero hay una historia súper entretenida de Beethoven. En el, su libro El hábito creativo, Latar cuenta esta anécdota. Beethoven tenía tres libretas. Una para guardar las ideas, dos para desarrollarlas y tres para pasar las composiciones finales. Y esta composición está lista. Y más allá de tener tres libretas, lo importante era que él se obligaba a desarrollar su idea, a revisitar sus ideas. Eso les permitía madurarlas, hacer cambios en el, en el camino. Hasta que llegaran a la tercera libreta. Llegando a la tercera libreta, ya no podía hacer más cambios. Todo el día con la Ay, cámara, no sé. Que vida. estaba allí okay. en el starconf en el mitad que está haciendo de Scrum Dual Track, una cuestión súper interesante, que no sabía que lo estábamos haciendo más o menos en la pega, en a mostrar cómo se hace de verdad. Y me toca manejar las redes sociales. Así que cualquier falta de ortografía, se va a perdonar. Mientras el del pasado está en el meetup, vamos a responder las preguntas. Primera pregunta. Jorge Guzmán me pregunta cómo logro concentrarme en ese ambiente, ya que él trabaja en la casa freelance. Es súper difícil concentrarse con gente creativa, porque sin excepción, todos somos súper dispersos. Pero por un lado, estar en la casa, para mí, en lo personal, es mucho más distraído. Necesito ese ambiente de trabajo. Aunque tenga que ponerme audífonos con música fuerte, si no, no puedo. Como todo, tiene sus pros y Pepe me pregunta si tengo alguna lista de Spotify que sea motivante para momentos creativos. Fíjate que estaba trabajando en una lista eh, para subirme el ánimo los lunes. Voy a dejar el link en el tunderegue, en la descripción. Pero para concentrarme y crear, me gusta el garage, el rock de garage. Bacán. Para la creatividad más que música, chela, sin dudarlo. Majo Morales me pregunta, ¿juntos pero no revueltos o revueltos de todas maneras? En las relaciones personales no importa cómo uno empuje las cosas, o uno siempre se termina olvidando. Lo importante sí es no perder la identidad. Yo creo que lo menos romántico es posible. Hay que romperse un poco. Un poquito. También me pregunta si drama, romance o acción. Soy bien fan de, lo, de los thrillers y de las películas de acción. Pero mi placer culpable son las comedias románticas. No son tan culpables, verdad. Claudia Rivero pregunta, ¿Madrugar? Otras noches Para el vlog noche para todo el resto de la productividad, funciona mejor en las mañanas. Charles Fabiano me pregunta mi estación favorita. Y incluso placer el frío de otoño. Pero igual la primavera tiene sus cosas. Él me pregunta: ¿disfruta de los viajes o prefieres teletransportarse de un lado La verdad es que soy alto, ni de un metro ochenta y dos, por lo cual no me disfruto ningún viaje a ningún lado. Odio, odio la espera de los aeropuertos. Gracias, gracias. Obvio. Pero es uno de esos males que tiene una linda recompensa. Viajar y llegar a un lugar desconocido. Viajar y llegar a la continuidad de la casa. Eh. Y volver, lo disfruto igual. bien Silva, me pregunto, ¿qué hago cuando me deprimo? Si es un bajón cualquiera, bueno, lo que me funciona es escuchar música. Garage Rock, música de mi adolescencia reggaetón, todo eso me, me cambia el ánimo de una. pero he estado en terapia tres veces en mi vida y tengo una personalidad con tendencia a la depresión y lo noto cuando tengo cambios bruscos de ánimo eh, y me cuesta salir de la cama o paso todo el día acostado, con pijama eh. no importa como sea eh, si me noto en ese estado lo que hago es no obligarme a salir de ese estado aceptar que estoy deprimido aceptar que estoy bajón y ponerle atención, que lo gatilla, que no, es un tema que a ah, poner atención Y digital zoom 6 me pregunta, ¿qué te ha dejado de aprendizaje estos más de 300 vlogs? Puta, sí, pues esta era la pregunta que tenía que responder en el episodio 300 pero bueno, y nada más que enseñanza, eso me ha dejado estos vlogs De las enseñanzas que puedo contar en este vlog, no importa lo que crea que va a pasar eh, siempre me equivoco Si pienso que el blog va a quedar feo, malo, fome Siempre me termino equivocando Siempre puedo hacer algo que tenga coherencia Lo otro que he aprendido es priorizar Hoy día lo más importante que tengo es la satisfacción de publicar este blog Si no lo puedo hacer es porque yo le di permiso a algo más Que me impidió subir un blog entonces me ha enseñado un poco de disciplina. Bueno, hoy día he visto el vlog sí que adiós. Y eso es súper fácil de extrapolar a otra cosa. Es como esto tiene prioridad. Y si no es esto, en realidad es distracción. Y eso me ha enseñado este vlog. Eso se terminaron las preguntas. Les hablo de bajito porque es tarde y mi sobrina viene conmigo, está durmiendo, así que, así que ahora vamos de vuelta a la mitad para no meter tanto. Y así termina el, el, el meetup de Dual Track. Estuvo súper, súper bueno. Allá en el escanto se me interesaba sobre guardar las ideas en libreto, qué sé yo. Me gusta el, el proceso que tenía Beethoven. Obligaba a Beethoven a tomar la libreta donde anotabas todas sus ideas y como que repasaba de nuevo. Mantiene la idea arriba. En lo personal, yo no me preocupo en dónde anoto, anoto donde sea y tengo un proceso de. Libretas, las voy revisando. Porque las ideas que tu cuerpo va a querer hacer te van a quedar, te van a perseguir como las ideas es que persiguen a todos. Anotar las ideas que no te persiguen es una ayuda para desbloquear. Si no se te ocurre una idea, vaya a tu libreta, vaya a tu celular, vaya a tu aplicación favorita y puedes ir indagando y desbloqueando. En la herramienta es el proceso. Por eso me gusta el lema de Field Notes. No lo anoto para recordarlo después. Lo anoto para recordarlo ahora. Listo. Se lo fue el 305. Estamos claro, ya. Estamos claro, Villa. Estamos claros, villa. Estamos claro,